En el lado opuesto del beneficio que pueden tener las pausas, tenemos a las muletillas. Las muletillas son esas cosas que se nos pegan a nuestro lenguaje verbal, que las tenemos incorporadas y que lo único que hacen es elevar el nivel de ruido respecto al mensaje que queremos transmitir. En inglés se llaman fillers, realmente son sonidos, sonidos, palabras, que cuando no sabemos qué decir y no tenemos un discurso perfectamente estructurado y preparado, le metemos ahí para no caer en el pánico de callarnos. Totalmente erróneo. Siempre es mejor mmm, introducir una pausa en el discurso que el estar, mmm, eh, vale, o sea, no, bueno, sí, sí, ok, ok, vale, vale, vale. Es fundamental tener nuestro lenguaje limpio de esas muletillas, tanto el lenguaje más profesional de un orador como nuestro lenguaje del día a día. Yo recuerdo en el, la universidad cuando asistía de alumno que había porras a ver cuántas muletillas decía el profesor Pepito a la hora de dar esa clase. Si la audiencia está intentando contar y está distrayéndose por esas palabras y sonidos que aparecen periódicamente en vuestro discurso, malamente va a seguir el mensaje que le estáis queriendo transmitir. Entonces, a limpiar, a limpiar. Para limpiar que es fundamental ser conscientes de ello. Y para ser conscientes de ello, o bien preguntamos a nuestros conocidos o nos grabamos haciendo un acto de comunicación normal hablando, contando una historia, contando una anécdota y analizamos nuestro propio discurso a ver si identificamos en él algunas de estas muletillas que se quedan pegadas. Una vez identificadas y siendo conscientes de ellas, lo interesante es hablar despacio para tener una relación cognitiva entre lo que tenemos en la mente y lo que sale por la boca para evitar que se cuelen. Y finalmente, cuando uno está preparando una presentación, ensayar y practicar. Hay una relación directa entre el nivel de ensayos y la limpieza que va a tener nuestro mensaje. El ensayo va a hacer que fluya el mensaje tal y como le teníamos previsto y seguramente esté libre de todo tipo de muletillas. El comunicador TJ Walker que es gerente de una gran empresa de formador de forma, para formar primeros ministros, gerentes de grandes compañías, tiene una estrategia muy curiosa, que es la que hace con sus clientes. En primer lugar, hace un análisis de las muletillas que tiene. ¿De acuerdo, Ya sabemos cómo hacerla. Nos grabamos y contamos y analizamos. Y después edita pegatinas o pequeñas notas adhesivas, como las de la imagen, donde esa muletilla se pone bajo un símbolo de prohibido. Y esas pequeñas pegatinas que las podéis hacer en casa o notas las va pegando al lado de todos los aparatos y accesorios que utilizan sus clientes en la vida diaria. De forma que cada vez que cojan el teléfono vean el símbolo de prohibido el mmm o cuando eh, miren a la pantalla del ordenador en el monitor tiene prohibido el mmm y lo tienen en todos los puntos de su vida diaria. ¿Qué es lo que ha comprobado después de muchos análisis? Que el primer día, después de estar cada persona rodeada por cientos de pegatinas, la gente sigue diciéndolas, sigue diciendo las muletillas esas que las tiene pegadas a fuego. Pero ya empieza a aparecer en su cabeza el símbolo de prohibición. A partir de un par de, día, de, un par de días de convivencia con ese mar de pegatinas... Lo que sucede es que el símbolo de prohibición empieza a ser más real cognitivamente. Todavía no se evita el decir la muletilla, pero ya, ojo, hay algo, un chivato interno que te está avisando de que eso no lo tienes que decir. Y finalmente, más o menos, al cabo de una semana, ya el prohibido es tan grande que todas las personas que han estado rodeados de esas muletillas evitan introducirlas en su discurso diario entonces os animamos a seguir esta práctica que incluso puede ser divertida porque podéis dotar de toda la creatividad que queráis en el diseño de vuestras pegatinas para limpiaros de esas muletillas que tanto afean nuestra comunicación